Hola a todos y bienvenidos de nuevo al canal de Youtube de Clínica Fensalud. Mi nombre es Teresa Leo Jiménez y soy fisioterapeuta. En uno de los vídeos anteriores hablamos qué era el síndrome del piramidal, su anatomía, el diagnóstico y el tratamiento. Pues bien, en este vídeo os vamos a explicar cómo se debe realizar el estiramiento de este músculo para aquellas personas que sufran este síndrome o bien cuando se quiere realizar alguna práctica deportiva. Pero antes de empezar vamos a hacer un pequeño resumen o recordatorio de lo que se comentó en el vídeo anterior. ¿Cuál es la anatomía del piramidal o piriforme? El piramidal o piriforme es un músculo que se origina en la parte lateral del sacro y se va a insertar en la parte más externa del trocánter, es decir, está situada justo debajo de nuestra zona glútea. ¿Cuál es la función del músculo piramidal? La función del piramidal es principalmente la de rotación externa, es decir, lo que nos va a permitir es poder andar con las puntas de los dedos hacia afuera y también tiene la función de separación de la pierna. En definitiva, junto con los rotadores internos nos van a dar y nos van a proporcionar estabilizar, estabilización a la pelvis. Como hemos comentado anteriormente, este músculo es un músculo rotador externo, pero debemos añadir que cuando flexionamos el femur más de 90 grados se comporta convierte en un rotador interno por lo que los estiramientos que os vamos a proponer los vamos a hacer como rotador interno ya que pensamos que es donde este músculo se estira de manera más completa cuáles son los síntomas que provoca el síndrome del piramidal los síntomas más comunes son dolor a la palpación este dolor se va a situar sobre todo en la zona glútea y además vamos a encontrar limitación en el movimiento a la hora de sentarnos o de andar en ocasiones, este síndrome se puede confundir con otras patologías de la región lumbar. Para poder descartar otras lesiones, podemos acudir al fisioterapeuta, ya que con la palpación de la zona, nos puede decir si estamos ante este síndrome, o bien nos deriva un médico para que nos hagan las pruebas oportunas. ¿Cómo se realiza el estiramiento del músculo piramidal? Por lo general, cuando se realizan los estiramientos de un músculo, se debe hacer siempre en el movimiento contrario a su función. El principal estiramiento del piramidal lo haremos rotando el fémur o la cadera externamente, ya que con la flexión de cadera es rotador interno. Para eso el paciente debe estar tumbado boca arriba, en una superficie estable, como por ejemplo encima de una colchoneta o de una moqueta. Apoyaremos nuestros pies en la moqueta o colchoneta de tal manera que flexionaremos nuestra cadera y rodillas. Una vez estemos en esta posición pondremos la parte lateral de nuestro tobillo de nuestro piramidal afectado encima de la rodilla de la pierna sana. Posteriormente pasaremos la mano de nuestra pierna sana por fuera de nuestra rodilla y la abrazaremos, mientras que la mano del piramidal afectado lo pasaremos entre las dos piernas para abrazar la rodilla sana y entrecruzar nuestros dedos junto con la otra mano. Una vez estemos agarrando nuestra rodilla sana flexionaremos más la cadera llevándolo la rodilla hacia nuestro pecho para que de una manera indirecta estirar en rotación externa el piramidal afectado cuando terminemos el estiramiento hay que tener mucho cuidado con la posición de la cadera, debemos bajarla lentamente hasta que toda nuestra espalda esté completamente apoyada